Buenos días Carolina. Buenos días Francis, buenos días Fulvio, buenos, día, buenos, días, buenos días a los amables televidentes que están tempranito en sintonía con nosotros para llevar información, comentario y un contenido de interés para que usted desde temprano se mantenga informado de todos los acontecimientos locales, nacionales e internacionales. Fulvio. Muy buenos días, gracias Francis, gracias Carolina, gracias a Telenor, aquí estamos en este inicio de semana. Iniciando una semana que continúa calurosa. En nombre de todo el equipo en de En temperatura mañana, y política. Sí, política y política. En las dos vertientes. En las dos variables. Aunque en la temperatura en la política es mucho más candente. Sí. Y la sufrimos sí, el sí, pueblo. Sí, sí, sí. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une a todo el noreste.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 a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. A hoy en de mañana le tendremos el tema candente de la política acerca de cómo va el PRM en sus reservas y otras decisiones locales. También tendremos interesantes temas, comentarios, análisis tanto nacional, local como interna internacional, de noticias y todo lo que usted debe saber en este mundo globalizado. De inmediato vamos a compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy se mantiene la sensación térmica, temperaturas altas, mucho calor hay un viento del este sureste que está soplando con temperaturas cálidas lo que va a provocar que continúe la ola de calor hasta nuestra geografía nacional. Inicia el verano prácticamente el 21 y también esta semana con mucho calor. Esta semana se les recomienda ingerir muchos líquidos no exponerse a los rayos ultravioleta del sol de 11 a 4 de la tarde y también eh, vestir ropas ligeras con colores claros y las personas que son susceptibles o vulnerables a altas temperaturas mantener el control sobre ella y las atenciones especiales, envejecientes y niños. Hoy vamos a tener un cielo total, en eh, la mayoría de las veces claro con un sol radiante. No obstante, hay una débil vaguada que puede, por las condiciones orográficas y locales, combinarse y producir en las eh, primeras horas matutinas algunos chubasquitos en la zona de la cordillera central y también zona fronteriza y en el noreste. Estas posibilidades son mínimas, pero pueden ocurrir. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Muchas gracias Totalmente soleado, frank Muchas gracias, Fulvio Vamos con esta, de esta forma, Carolina se puede planificar sí. Un día eh, hermoso como todos los días En el día de hoy Tenemos que el, la producción eh, Quiero agradecer a Pedro Pablo Hernández De Justicia eh, del programa que me invitara anoche a debatir o a tratar el tema de la reforma a la Constitución y sostuvimos una interesante entrevista. Bueno, el tema de hoy, situación interna del PRM. El PRM ha hecho reservas del 20% de las candidaturas en todo el país. Se reservaron 29 senadurías, de las 32, eh, de igual manera, se reservaron 112 diputados, 51 o 51 alcaldías, 44 Directores o directores municipales, 330, eh, 373 regidores y 214 vocales. Hay que saber que hay un total de 158 alcaldes a competir en las próximas eh, elecciones. Regidores de municipios cabecera 1.164 suplentes la misma cantidad directores hay 235 y de esos 235 directores el PRM ha resguardado 44 vocales son 735 por esa razón encontramos una totalidad de 373, eh, perdón, de 214 vocales. En todo el territorio, el más alto es de los regidores, porque alcanza 373 reservados. Vamos a ver imágenes, eh, vamos a ver declaraciones. En primer lugar, el Partido Revolucionario Moderno ha cumplido con el mandato de la ley de partidos y hemos depositado hoy el 20% de las reservas conforme a la ley de partidos. En virtud de esto, queremos informarles que 3.289 posiciones electivas serán elegidas por los eh, militantes inscritos en el padrón del partido el día 6 de octubre de este año. que Serán unas primarias en las que será una fiesta de la democracia. Y en ese sentido eh, hemos hecho una reserva del 20% de, las, de la totalidad de las posiciones eh, hacia estas primarias. Eh, en las reservas, ese 20% está compuesto de la siguiente manera: 29 senadurías están siendo reservadas, 112 diputaciones, 51 alcaldías, 44 directores municipales, 373 regidores y 214 vocales. Ese es el 20% de eh, las reservas del Partido Revolucionario Moderno. Insisto en que. 3.289 posiciones serán electas en las primarias de octubre de este año. Orlando, eh, ¿a qué obedece que el partido haya tomado la decisión de reservar todas las candidaturas a los diputados? No, no, no, es una, una decisión de, de tipo eh, de la dirección del partido y se han hecho reserva también para eh, alianzas y otras organizaciones de la sociedad civil. Bueno, Ahí estuvimos viendo a Orlando Jorge Mera, que es el delegado ante la Junta del Partido Revolucionario Moderno, cuando hace entrega. Esto pertenece a fecha límite, Francis. Solamente tres bueno, partidos presentaron lo, reservas. Lo que pasa es que estos partidos que han presentado reservas y tienen fechas límite es porque han anunciado que tendrán primarias sí. y están previos a la presentación de primarias o a la, al ejercicio de la primaria, que es la base fundamental de la democracia de los partidos a nivel interno. Sí. Y es lo que yo siempre he criticado de quienes han cercenado los métodos y los mecanismos de participación dentro de un partido. Y, de, y he dicho, no tiene sentido tú ser miembro de un partido para que una cúpula reducida sea subrogue, sea, se, se autoproclame que está interpretando a la mayoría. Bueno, son eh, muchas las expectativas que hay con el tema de las reservas y de esos acuerdos que se espera o que buscan dentro de los partidos, eh, tanto el PRM como el PLD. Y eh, según los planteamientos que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, detrás de esto lo que buscan es llegar a acuerdos para poder presentar un frente eh, contundente e innovador o algo diferente al país a la hora de que sus candidatos puedan ofrecer o tener un, una nueva imagen, un nuevo rostro y buscar esta gran coalición que es, que es la que se entiende que se necesita para poder sacar al PLD del poder. Solo eh, es mucho más cuesta arriba realizarlo. Que, eh, yendo a acuerdos con una gran cantidad de, de alianzas que puedan tener. Esto es lo que se busca en el fondo eh, sobre esta, esta, esta reserva. Y a esto se le suma, eh, quisiera resaltar, las acciones del expresidente Mejía y el rol que se supone que debe de asumir dentro del partido, y lo que ha venido haciendo constantemente desde años atrás y las últimas declaraciones que dio... Enfrentando eh, a un era... posible precandidato del PLD que es Leonel Fernández, favoreciendo entonces y definiendo de que él tiene, parece ser un acuerdo oculto, con no la... presente con el PRM que es su partido, y no favoreciendo a la unidad de ese partido para poder enfrentar el otro, y así Hipólito Mejía es un resorte del momento político. Y al respeto que se supone que se debe a la organización y a los lineamientos que ésta establece. Si se dice, nosotros no vamos a apoyar una reforma constitucional. Bueno, pues, ¿qué hace Hipólito Mejía? Un líder de ese partido diciendo, yo le doy libre albedrío, o sea, yo no pongo trabas a nadie. No está obedeciendo esa línea y estoy total... Mente, eh, de acuerdo con las declaraciones que dio eh, pues el señor Arnott, que fue precisamente a Wilton en Nueva York, ah, ajá, Wellington, Wellington. donde dice... Que al, al eh, señor bueno, Hipólito el Mejía el hay que sancionarlo. O sea, ese señor hay que sancionarlo. Y los mismos integrantes del PRM deben de hacerle entender a Hipólito Mejía que hay un órgano que se debe de respetar, que hay lineamientos que se deben de respetar en él mismo y que él no puede ir haciendo, eh, o sometiendo o teniendo iniciativas muy diferentes a lo que establece ese partido, que de hecho le causa mucho daño. Mire, hay otra parte en el tema inicial, que es bueno verlo, hay otra declaración. Y asimismo, dice la segunda parte, que fuente de entero crédito, nos informa que en San Francisco de Macorís fueron elegidos Franklin Romero para candidato a senador aquí en San Francisco de Macorís y que Olmedo Cava podría ser el candidato a alcalde de, de la ciudad. Eh, podría ser. Eh, o es el alcalde de la ciudad, porque eh, dice, eso, y Olmedo Cava para ah, candidato, para candidato al, alcalde de la ciudad. Yo lo te de comprendo. Fra lo, lo, de lo de Franklin Romero, yo te puedo decir que prácticamente esa es he la posibilidad, pero lo de Olmedo Cava no es eh, todavía eh, definit definitivo. Vamos a, vamos a ver eso si... Dice, eh, eso es lo que dice la fuente ¿Tendremos, no tenemos declaraciones, solamente imagen, bueno, solamente siempre ha habido muchas expectativas con el tema de Franklin de si eh, se iría a una senaduría o a nivel local, particularmente pienso que Franklin no, no vendría a la alcaldía, de irse pues sería no, por una senaduría, está definido que él va a la senaduría, bien, es lo que explico bueno, entonces, volviendo a lo que son las reservas hay algo que no está dentro de de las declaraciones de hoy, y es la vicealcaldesa y los subdirectores. Estos van a ser eh, tomados en cuenta y van a ser elegidos en convención por delegados. Y este listado se va a llevar antes del 22 de agosto, que es, decir, que es, que no es se, el último. No se computa para el PRM, al, en alianza o acuerdo, una vicealcaldesa. Va a ser propia del. del, del sí, sí, se, se puede entrar dentro de las alianzas, uh -huh. pero que va a ser por convención. Ya. Eh, Mira, por, es importante por delegado. Eh, señalar que la organización electoral pre procura establecer en el territorio nacional para el 20 de. de, de el, las próximas elecciones. Bueno, todavía yo estoy hasta. yo estoy confundido que he procurado entender la, la norma y ayer en una reunión de mi partido. Yo decía que estamos adecuando los estatutos en, una, en la dirección nacional Que hay que contemplar que esta ley Que es la ley, que no es la ley Porque así fue que se aprobó Bueno, por lo menos tenemos la ley En la medida que van dando los fallos Del Tribunal Constitucional Se van a ir desmontando parte de los artículos Se va a quedar sin artículos ¿Entiende? lo están declarando inconstitucionales y obviamente que lo que ya produjeron sus transformaciones como estatutariamente lo indica, hoy están sus estatutos como es el PLD que le dieron un revés con respecto a la posibilidad de que la cúpula del que gobierna y de los que gobiernan este país que son el comité político se siguieran dirigiendo y diciendo quién y quién no, sino que lo mandan a hacer la convención y que la cúpula del partido no puede definir las direcciones sin la aprobación de las mayorías. Entonces, habrán 4.325 recintos electorales que para el 16... Eran 4.245. Colegios electorales, 15.986 en el 16, y para esta ocasión es más concentrado y reducido, que eso sí, es interesante. Claro. 16.000, ah, no, perdón, es más alto, por lo mismo que se produjo en ah, los recintos. Sí, es, es para las elecciones. Es para las elecciones. 16.474. Sí. 16, 474, sí. Colegios electorales operarán en algunos, como siempre, cuatro o cinco colegios. Desde luego que para las primarias todo eso se reduce. Bueno, ah, los partidos uh -huh. estarán eh, en donde tengan su representación, sí. que quizás no lo tienen sí. total. No, y ¿Y tienes... que son decisiones eh, que ellos intervienen, no lo sí. mismo cuando es la junta ya para sí. elecciones. Sí. En esta primaria la junta es la que lo va a montar. Y la Junta determina cuántos colegios y cuántos recintos van a ser. Por asunto de economía se redujeron para que los votantes pues vayan a esos lugares concentrados. ¿Qué se reservó el PRM en la provincia de Duarte? Yo envié una, una, imagen. una imagen de una página donde está la reserva del de PRM en la provincia de Duarte a raíz del tema tenía eso en mano y, y, lo, y lo pasé a producción, la pueden poner. ¿Qué se reservó el PRM en la provincia de Duarte? Se, re, se reservó, la, tienen que ampliar donde dice provincia de Duarte. Se reservó tres diputaciones, Francis. Se reservó las la senaduría. Tres, entonces. No, no, no, no, no, sí, la tres. Las tres, las tres que pertenecen a, a la PRM. provincia de Duarte. Sí. Se reservó la senaduría, la, la, la, la, la alcaldía del municipio cabecera y se reservó tres diputaciones de los distritos se reservó el municipio el distrito municipal de Senoví, el Distrito Municipal de, de Sabana Grande de Hosto y el Distrito Municipal del Aguacate. Ya. Y en todos los distritos un regidor un, o un vocal. Y aquí se reservaron cuatro vocales. ¿Qué, ¿A qué, qué a qué viene eso de, de esa Reserva en el municipio, alega o se ve que hay una baja representación del, del PRM o de no, liderazgo en estos lugares no que están dejando reservado para que posibles extra partidos o, par, o, o aliados vengan a, a ocupar eso No, necesariamente, eso. porque fue a nivel. Pero Alex de... Díaz va a aspirar. Eh, no sé, pero dentro de una de las reservas puede estar él en la boleta. No necesariamente por falta de liderazgo, sino que a nivel nacional todos los diputados fueron espérate, reservados. Reservados de, de Parlacén y reservados de, de, de diputados de Ultramar. Yo que, eh, que para un alcalde en ejercicio no puede estar reservada una, sino que tiene que ir a, a convención interna, como ustedes lo van a hacer, porque... Eh, él está en ejercicio es del PRM, no, no. se supone, o no es del PRM. Claro, claro, no. si, él de, si él desea <risa> ir, saber, si es. él desea ir, por ejemplo, a aspirar a la alcaldía, ya, ya entraría dentro de la reserva del partido que reservó la alcaldía y, y de una manera u otra lo elegirán. Ahora sea, sea, sea por por, por estudios que se hagan dentro del partido, el partido lo determinará Ahí es que se va, pero, ahí es que se va a retorcer la puerta, dice. Pero, pero, Y el asunto de la diputación puede tener cualquiera eh, opción para eso. Quedan dos fuera de reserva que esas dos, pues, optarían. Una es de, de una mujer y una es de un hombre, porque van dos mujeres en, en Mira qué interesante. Tú sabes que el sexo predominante en los servidores de la Junta Central Electoral para las próximas elecciones es la mujer. Claro. 101.880 sí. para un 68,8%. 3%, y masculino 47,189 para un 31.7 un fenómeno es decir, que en un total de 149,094 a la fecha estarían eh, requiriéndose para poder llevar a cabo los trabajos de la junta, tanto en febrero como en marzo, y es lo que yo iba a decir ahorita, me quedé en el aire que no, aún compre no comprendo cuando la Constitución establece la del 10 y la que está vigente, que los cargos electivos tendrán una duración de cuatro años, que estos entran el 16 de agosto del año electoral y salen el 16 de agosto del próximo año electoral. Para esta fecha entonces la ley y el trastorno político ha querido unir las elecciones, pero no lo ha unido porque definitivamente tendrán que ir en febrero, lo cual recorta el año o el periodo que dice la constitución, por lo tanto la ley no puede estar por encima de la constitución y se está produciendo un choque constitucional o, un, eh, o una inconstitucionalidad, en mi caso lo pienso así, porque en la entrega se prevé para la nueva ley que los municipales deberán Llegar a sus posiciones el 24 de abril Que es el día de los ayuntamientos Bien, pues vamos nosotros a pasar ahora con Los, el, los contactos de WhatsApp Nos envía el profesor William Hernández Buenos días, feliz lunes y resto de la semana pues gracias, igual Gracias William Y nos manda una información en relación a, a La lamentable muerte del profesor eh, Abel eh, Donde nos dice que respecto a la pertinencia eh, y o a la no realización de la fiesta que organiza el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP para el próximo viernes 28, ante la lamentable muerte del compañero Abel y del terrible accidente en que se vieron las familias del maestro Chino y Lora Tavares, eh, pues no se realizará dicha actividad. Pero espérate, murió... El, el, el, el, no, no, el profesor Abel. Abel, que Abel. estaba involucrado en el mismo accidente. No, no. no. no. Ah. Entonces, por ese caso, esa muerte del profesor Abel y lo, en, en el incidente en que se vio incurrido el profesor Chino y la familia Lora, pues se, no se hará la actividad. Tenemos a Fran Félix de San Francisco vamos a ver, vamos a abrir acá, donde nos dice, buenos días, quiero denunciar un abuso de un ingeniero, él cree que la calle es de él y no le importa la comunidad. Eso es un Increíble abuso. Increíble las imágenes. El ayuntamiento, alcalde, póngale atención a eso. En la calle Emilio Prudón de la parte alta, generalmente en los sectores, en los barrios, no hay mucha regulación con este tema de las construcciones, tiran la, la, las arenas en las aceras, no hay forma de que los peatones crucen y entonces ahí viene eh, lo que podría sucederle a un niño a una persona mayor a un o a, a un motorista imagínese usted de noche este monte de arena ahí, ¿qué podría pasar? me imagino que esa, eso que se está construyendo es propiedad del dueño de esa casa que está donde está la arena y el ingeniero también y El ingeniero. O sea, aquel... mira eh, hay una irresponsabilidad total en el uso de, lo, de sus derechos la gente no está entendiendo que debe hacer menos impacto Al vecino y a la sociedad Cuando está haciendo sus obras sí. Aquí ha habido siempre Una ausencia de cumplimiento de, Por parte de la autoridad Respecto a los inspectores De planeamiento urbano Y te quiero decir Si hay una obra que está En remodelación interna Ahí están molestando Diría yo, porque no están haciendo nada Porque si están cambiando un piso de una, una obra que está hecha de, de tiempo, y lo que están es remozando, ahí es que ustedes tienen que ponerse la pila, porque se está construyendo un edificio sin un parqueo, porque se nota que es un pedazo de solar, pero ahí han hecho un edificio que parece un huacal, y también son impactantes en el manejo de los materiales, independientemente que el ingeniero y el propio dueño tengan la, el derecho de, de realizar la obra. No nos oponemos. Lo que nos oponemos nosotros es tiene que a respetar. que lo haga de la forma desordenada que lo hace. Tiene que respetar también a, al derecho de los ciudadanos. Sí. Continuamos en su espacio de mañana. Gracias por estar Mira, ahí Carolina con nosotros. y, y Amable Televidentes. Todos por igual estamos aprendiendo a comportarnos con la ley nueva de partido. Sí. Me refiero a los que somos políticos partidarios. Es verdad. Y tengo aquí parte del, de lo que es la programación. Y ahí está lo que yo digo, del artículo 209, del tercer domingo, febrero, 16 de febrero, serían entonces las municipales cuando era el mandatorio que es en mayo. Hasta ahora, porque dentro de la reforma que quieren introducir está la unificación de, la, es que, de las elecciones. Pero es que se han abocado a hacer cosas por encima de la ley Pero, teniendo el tiempo que uh -huh. yo creo que lo están perdiendo para hacer las reformas. Dice, dice el presidente de la Cámara de Diputados, que todavía hay tiempo, porque parece ser que ellos lo tienen todo arreglado. Hoy amaneció el Congreso lleno de militares. Bueno, porque tienen Estamos la intentona de hacer... Tienen la intentona, el intento de someter la reforma. Y se está diciendo que va a haber una gran concentración. Es decir, la necesidad de reforma, que es como le llaman. Sí, a propósito de, de ese tema, pues tenemos... Eh, la militarización, como bien decía Fulvio, y la presentación de ciudadanos que estarán pues, manifestándose en contra de la posible reforma, que detrás de esto es lo que se entiende que, que podría pasar, este alargamiento. Mira, es penoso que no atiendan el cuidado que debe de tener por parte de los legisladores, que son los que tienen facultad para legislar, y que no se le tenga el más mínimo cuidado a tocar la constitución cuando le vienen ganas no, eso, históricamente la República Dominicana te dice que la constitución es para uso y beneficio de quien esté en el momento o sea, si nos si ponemos a mirar usar más que un pedazo de papel, pero para hacer una historia bonita, no para ah, limpiarse, no. es lo que yo entiendo y para beneficiarse, bueno ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Francis. Aquí presente. Adiós las gracias. Adiós las gracias, Francis. Iniciamos ¿Y tú? ya. ¿Todo Esta bien? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, Francis. Bien. Eso es bueno. Todo marcha bien porque estamos aquí de nuevo. Excelente. Estamos vivos. Vamos a, a, a continuar con nuestro trabajo. De interacción social. Ahí es que le damos las gracias a Dios por ese luz es. de este nuevo día. Buenos días, Vladimir. Carolina, voy para donde ti ahora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno escucharte bien. Igual, igual para ti, los tuyos. Ya en esta segunda semana con nosotros que inicia. Te asenta muy bien, Carolina, ese color. Muchas te gracias. Te queda muy bonito, Carolina. Sí, me han dicho. Así <risa> mismo <risa> es. Sí. Fulvio. Aquí estoy, hermano. Desesperado. Esperando tus noticias. No me puedo ir sin verla, sin escucharla. Vamos entonces arriba, Fulvio, inmediatamente. Vamos a ver, señores. Miren, en el ámbito internacional, tensión entre los Estados Unidos e Irán tras derribo de una nave no tripulada. Fuerte tensión se ha generado entre esos dos países luego de que Irán derribara un dron de Estados Unidos. Mientras que Mike Pompeo viajará a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes para una cumbre al respecto Ahí vemos imágenes en torno a las declaraciones que se han emitido sobre lo que ha sucedido ¿eh? El derribo de ese tron de los Estados Unidos por parte de Irán Así que esto vamos a ver lo que pueda desatar entonces señores ¿eh? Vamos a ver, wow Miren, en el ámbito internacional continuando, llaman a huelga otra vez en Haití, exigiendo la renuncia del presidente. Así que una vez más, señores, recuerden ustedes que la pasada semana, días atrás, observábamos los momentos de terror que se vivían en Haití, quemas de vehículos, saqueo, bombas, Mírenlo ahí, imágenes y archivos. Bueno, pues se ha convocado a huelga para esta semana nueva vez. Nueva vez, continuando con la exigencia de que renuncie Jovenel Morsés, presidente de Haití. Mientras la policía continúa, ahí vemos las imágenes lanzadas, tiradas de las calles, para tratar de contrarrestar, no de evitar, sino de contrarrestar esos disturbios que se generan en las calles de Haití En el ámbito nacional, escuchen esto Amarante Barret sugiere a Leonel Fernández Desistir de sus aspiraciones presidenciales Para cese de enfrentamiento en el PLD Escuchemos las declaraciones del exministro de educación Carlos Amarante Barret Adelante Sé que el PLD está viviendo un momento de mucha tensión y he propuesto de una manera clara de que ese enfrentamiento, ese choque de trenes entre los dos principales líderes del PLD se resuelve simplemente con que Leonel resigne sus aspiraciones porque yo sé que en esa situación los aprestos para la repostulación también cesarán y podremos ir entonces a un, a un, a un espacio de renovación de octubre. Ahí está, Amarante. Le pide a Leonel que cese entonces, que pare para continuar con los enfrentamientos en el PLD. Evangélicos marchan en contra de la ordenanza 33-2019 sobre la equidad de género. Así vemos cómo se realizó la manifestación por parte de los cristianos evangélicos. Adelante. Sí, porque la Biblia dice que varón y hembra los creó. Entonces, cuando quieren hacer los hombres igual que las mujeres y viceversa, entonces nosotros no, no estamos de acuerdo. A cada padre, a cada madre es responsable a sus hijos y no puede entonces pasarle por encima. Sería como un abuso, ¿no? Un abuso de poder. Somos la fuerza de la sociedad y nos vamos a levantar como iglesia para evitar que se interpongan ante la educación que queremos dar nosotros a nuestros hijos. Eso es lo que quieren enseñar, que un hombre... Con otro hombre pueden dar una formalidad, pero es todo lo contrario, porque un hombre con un hombre no es el principio de Dios. La tasa de suicidio ha aumentado significativamente, la tasa de depresión. En España, por ejemplo, los índices de natalidad que han hecho han reducido, los índices de aborto han aumentado y España es un país que ahora mismo se está quedando sin jóvenes. Ahí están las imágenes y declaraciones por parte de los evangélicos quienes rechazan la Ordenanza 33-2019 sobre la equidad de género. Rescatan a nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central. Miembros del Ejército Nacional rescataron a nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central cuando realizaban travesías en motores desde Neiva hasta Valverde Mao. Adelante. Para manifestar lo que habían nueve excursionistas desaparecidos en, en nuestra zona de responsabilidad de esta tercera brigada. Ahí pasamos una vez más la noche en Lomas. La noche anterior, anterior, la habíamos pasado... Bueno, ahí. A la orilla del río. A la orilla del río. ¿Dónde están todas las motocicletas que las cuales fueron abandonadas, dejadas por nosotros? De 10 kilómetros de caminante pudieron contactar, eh, encontrar a 5 de ellos. Inmediatamente el equipo médico les prestó los primeros auxilios, fueron hidratados y fueron sacados del lugar. Bueno, otra travesía el punto es que la nuestra fue bastante larga por ahí, terminé yo sin, sin, sin mucho conocimiento o sin ninguno, caminando en un caballo. Bueno, ahí está, señores caramba, a estos excursionistas y a otros también. Debemos de tener cuidado, llevar mapas, orientarnos bien hacia dónde vamos, porque miren, ahí mi madre. Muere hombre en confuso incidente en Villarriba. Sus familiares aseguran, lo mandaron a matar. Tras permanecer, mírenlo ahí, recuerden ustedes estas imágenes de apoyo, tras permanecer varios días. Recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad, falleció Luis Alberto Vargas Isiano, alias El Pirri, de 30 años de edad, quien había resultado herido en medio de un incidente registrado en el barrio Balaguer del municipio de Villarribas. Días atrás, familiares del occiso manifestaron que su pariente fue traicionado en medio del incidente donde también resultó herido Manuel Rojas Jiménez, de 20 años, y Alexander Remigio, Arias, de 23, estos dos últimos residentes aquí en San Francisco de Macorís, que a quienes se les atribuye haber disparado contra el PIRRI. Escuchemos. que me dé fuerza para resistir. Mi Luis Alberto lo mandan a matar traicionado. Le dieron de para, Le dieron de para a ese no tuvo la bujía para matarlo de frente y mandó a matar a ese abusador. Pero Dios va a hacer la justicia. Dios va a hacer la justicia. Yo no me quiero que justicia. Mi hijo fue traicionado. Mi hijo lo mandaron a matar. Me lo traicionaron. Y y el tigre lo tiene aquí. El tigre está aquí en San Francisco de Macorís. Y yo lo quiero justicia por eso. Que mi hijo no se metía con nadie. ¿A quién ustedes acusan, señores? A Milton allá en la reforma. el Yuna. Es el causante de eso. Fue él que lo mandó a matar. Fue que lo mandó a matar. Ahí está, señores. Muere el pirri. Recuerden ustedes que nosotros presentamos esta información la semana pasada. Y ahí está Miren, en otro orden La ADP establece posición Ante la suspensión del concurso de oposición para docente Tras la suspensión del concurso de oposición de docente Para, el, para este año 2019 Por problemas técnicos ¿Problemas técnicos? Bueno Vamos a ver entonces las declaraciones de Emil, Miguel Ángel Fernández enlace del Comité Ejecutivo del ADP Y Sisto Gabín, presidente del ADP en San Francisco Adelante. El concurso de oposición fue suspendido a mediodía de hoy en razón de que en la mayoría de las regionales el grupo de directores o aspirantes a directores de centros educativos presentaron dificultades técnicas y también de la composición de la prueba. La prueba de hoy era una prueba de juicio lógico en la que le marcaba si continuaban examinándose o no seguían, acorde o no acorde. Que se hizo la solicitud, se hizo la demanda, el ministerio la aceptó porque los problemas eran reales y en todo el país ocurrieron y entonces está en un proceso de revisión de esta parte y de otros aspectos eh, del concurso para garantizar o permitir que este sea realmente confiable. Ahí está, señores. Tenemos otras informaciones sobre eso, ¿eh? De que supuestamente todos se quemaron. todos los que aspiraban no aprobaron y se quemaron. Bueno. Matan hombre de un balazo en Senoví. El occiso fue identificado como Amauri de Jesús Leclerc Núñez, quien falleció a consecuencia de presentar un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en bandera del distrito municipal mencionado. Por el momento se desconocen las circunstancias y el móvil del asesinato ocurrido la tarde del pasado sábado. El fiscal actuante en el caso Teófilo Sala Capellán dijo que fueron detenidas dos personas y le ocuparon en el lugar del hecho dos motocicletas, dos motocicletas que se presume están relacionadas con el hecho. Ahí vemos... El momento en que las autoridades se presentaron en el lugar para investigar las razones de este crimen Partido Comunista del Trabajo realiza homenaje a héroes caídos aquí en San Francisco La actividad se realizó en el Club Esperanza de esta ciudad Ahí vemos los participantes y vamos a escuchar entonces declaraciones Adelante para conmemorar el 39 aniversario de la fundación del Partido Comunista del Trabajo, que ha decidido hacer ese acto aquí en San Francisco de Macorís en homenaje a todos los mártires revolucionarios de este municipio, de esta gran ciudad. Y ha querido hacerlo porque considera que siendo San Francisco de Macorís una ciudad emblemática, revolucionario a tal punto que siempre se creyó o siempre se ha creído que cuando la revolución popular estalle en la república dominicana eh, será san francisco de macorís su punto inicial bueno ahí está la actividad repito realizada en el club esperanza de aquí de san francisco de macorís y ahí vemos los participantes apresan acusados de herir a menor en medio de asalto aquí en San Francisco. Los detenidos son Jacinto Rosa, de 28 años, residente en la sección de Bijao, Yohairo Gómez, de la Cruz, de 19, residente en el sector Manhattan, y Jorge José Hilario, de 20, residentes en, residente en Valle. Los detenidos están siendo señalados como las personas que hirieron de bala a un menor de edad cuando... Despojaban despojaban a un barbero y clientes de celulares y al marcharse uno de los presuntos malhechores realizó un disparo alcanzando al menor en el hombro derecho. Por el hecho las autoridades persiguen a unos tales Ángel Junior Ramírez Gil, Alex Junior Garata y otro desconocido vinculado a una supuesta banda que se dedica al despojo a mano armada. Ahí vemos las imágenes. Continuando, señores, denuncian, ciudadanos lanzan basura en plena vía en el sector Espínola. Residentes en el sector Espínola hacen un llamado a medio ambiente, a la alcaldía, ante la difícil situación que atraviesan debido al cúmulo de basura en ese sector. Adelante. Que, que la comunidad se identifique con esta situación que nosotros tenemos aquí. Esta es la esquina de la atención primaria de aquí del sector Espínola, donde los mismos miembros de la comunidad a eso de las 6 de la mañana vienen y depositan su basura aquí. No es porque el camión no cruza a buscar la basura. ¿El camión cruza entonces? Cruza el camión. Lo que pasa es... Que ellos tienen esto aquí como un vertedero. No puede seguir así porque estamos preveniendo el medio ambiente. Esto no significa que el medio ambiente no se está, no está promoviéndose. Lo que pasa es que no, no estamos concientizados. Aquí hay mucho mal olor, mucha contaminación. Ahora mismo. Tenemos un operativo médico que trajo la cooperativa Vega Real aquí al sector. Pero que de qué vale que le den medicina a la persona si estamos contaminando nuestro suelo. Miren cómo estamos nosotros. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades, a Medio Ambiente. Llámese el que se por aquí, que la persona que encuentre tirando esta basura aquí en la mañana, que sean apresados y se le aplique todo el peso de la ley. propósito de eso mismo, señores, de la inconsciencia ciudadana, del lance de basura, de hacer verdad vertederos improvisados, crear. Vamos a ver esto, donde un hombre lanza basura en plena calle en el mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís. Miren esto. ¿Cómo va a ser que este señor de por Dios, cómo es posible? ¿Eh? Vamos a ver esta, esta información sobre este hecho, caramba, repudiable, condenable por nosotros. Así que ahí están. Ahí vemos imágenes, señores, audio ambiental, ¿verdad? Un poco del audio ambiental de esta situación. Adelante. Cuaje me a tirar la basura <muchas> aquí al mercado. Este es el veterano, ven cómo están ahí tirando la basura ahí. Esto es sucio. ¿A que alguien quiere tener la costa aquí? Debes tener higiene. Este veterano de la ciudad este. Ya que acá me va a Este de la ciudad ¿Cómo va a ser que usted la basura ahí, ¿eh, primo? Wey. ¡Ay, ¿cómo va a ser? Este este vestidor de la ciudad, ¿qué opinan ustedes sobre ¿por qué lo permiten? de este ciudad, ¡Apoque mercado. los camiones! ¡Apoque ya los camiones! ¡Apoque ya los camiones! por 100 pesos, Voy 100 pesos wea, tu ladrón también bueno señores si seguimos de esta manera creo que si seguimos de esta manera se complica mucho más la situación debemos de poner nuestro granito de arena debemos de crear conciencia de que también nosotros debemos de poner de nuestra parte ajá el mercado no es un vertedero, señores, y luego estamos exigiendo y exigiendo, así no, de esta manera no, de por Dios. Ahí vemos entonces el momento en que quedó captado de esa acción repudiable, condenable por nosotros y por todos los ciudadanos que le duele un poco, ¿verdad? El medio ambiente, la sanidad, San Francisco de Macorís, su centro, y hay muchos, hay muchos de esta manera, muchos vertederos improvisados, creados, creados.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 La misma cantidad de agua que trae la botella de 10 pesos, aquí en esta funda por tan solo 5 pesos. Así que consúmala, porque solo agua Randilar, la número uno. Bendiciones, así iniciamos esta semana con todas estas informaciones de mucho interés. Hermanos del álbum, Fulvio, Francis, Carolina, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vladis por la invitación. Feliz las día, Vladi. Y también. En... Señores, dentro de todo el problema que está produciendo o la tensión que produce la, ref... la intención de reforma en el país, el gobierno a la vez, en su plan de campaña subliminal, y que no ha respondido al cese de publicidad y están más agresivos cada día. Están olvidando detalles importantes. Y dentro de esos detalles está la situación que está generando Haití. Que en el fondo, eso se va a prolongar unos meses más. Y más cercano a las elecciones dominicanas podría resultar un revés para nuestro país, porque ya es conocido que los organismos internacionales que han apoyado una posible unificación de la isla con Haití para desprenderse de ese problema después que ellos lo causaron, la República Dominicana puede verse muy mal parada. Incluso, estos que no se quieren ir, podrían estar produciendo un mecanismo de garantía para permanecer en el poder, producto de la crisis que genera eso hacia República Dominicana. Pero estamos hablando de ir a la frontera, se lo estoy diciendo hoy. Óigame ese análisis, eh, algo si así... no se pone costo a ese tema de la de, y, le, y el gobierno se pone a atender sus asuntos con el problema del vecino eh, país. Se supone que debe de haber algún tipo de declaraciones de parte del Ministerio de Defensa y las instituciones u organismos que tienen que ver con la protección sí, fronteriza. Porque hace unos arriba, días eh, no sí rindieron la información de que iban a enviar más militares a, a raíz de estos acontecimientos. Pero si hoy están inician en están en el Congreso. Si hoy inician nuevamente las manifestaciones en la parte en Haití, pues la frontera debe de ser guardada. Eh, un aspecto, ahí están, la, bueno son imágenes de archivo, pero sí, y los ciudadanos, porque en nuestro país se da una situación, eh, un tema tras otro, decía en la, en la semana pasada, ya en República Dominicana, no se habla del problema y, y de, de esa tensión migratoria entre República Dominicana y Haití, como que ese tema está ahora fuera de circulación, se menciona sí. como información de, o noticia, más de ahí no, eh, estamos en temas reeleccionistas, en temas de campaña, en temas electorales Entonces un tema pasa otro y el otro y así como que las cosas van quedando en el aire sí, Lo, Un tema tapa otro Sí, un tema tapa otro Me gustaría presentar, que nos presenten las imágenes del señor que está tirando la, la basura en el mercado municipal Nosotros debemos de presentar eh, eh, un precedente nosotros necesitamos régimen de consecuencia en todos los ámbitos. El ciudadano tiene derechos, tiene deberes, tiene responsabilidad. Y este señor se supone que en estos momentos ya... Los organismos encargados debieran de estar tratando de ubicarlo para sancionar a ese señor. Y si es necesario ser sometido o ponerle algún tipo de multa incautar o trabajo social. El viene, por Dios, también todas las características para someter. Míralo, si se pudiera hasta frisar la imagen, esto es grave. O sea, ver a un señor en un Mi, mercado municipal sacando la basura y, de su camión. Y mira lo que el, el dueño del camión le paga a ese individuo Dios 100 mil. pesos para que tire la basura ahí. Como que eso es un... ¿Cómo lo vamos a calificar al dueño del camión, al que estaba ahí como chofer? El que estaba como chofer. Es un, un sinvergüenza. Sucio, un, sucio, un sucio. Para mí es un, un delincuente. Sucio. Una persona que comete este tipo de acto, porque es un acto ilegal, usted está en contra de las normas del medio ambiente, en contra de las normas de seguridad, medio ambiente, el tema de, insegu... de, de salud, seguridad del tema vial. Por Dios, o sea nosotros como ciudadanos debemos de tener conciencia y si no tenemos la conciencia suficiente ahí debe de entrar las instituciones y organismos correspondientes para hacer que las leyes se cumplan en todos los niveles. No podemos criticar que le aseguro que si ese señor se le pregunta del ámbito político, de un tema comercial, que se entiendan que los empresarios no están actuando bien, pues ya sería él lo más honesto ahora y ese acto que usted está cometiendo es lo mismo. Entonces, debe, debemos de tener y debe de existir un régimen de, de, régimen de consecuencias para todos en este país, para los ciudadanos, para los políticos, para los empresarios, para todo el mundo. Hay que tomarle la placa al camión y también darle seguimiento porque parece ser un usuario del mercado. Normal, es de, sí, conocido, sí. es conocido. Él, eh, él dijo el eso, nombre. eso es fácil. de. Está en el nombre porque lo de. Ese, es fácil ese fulano. De, eso es fácil de encontrar. Medio ambiente la, debe de asumir sus roles y, y la, la procuraduría, las autoridades, todo, la policía. Ese es, ese es mucho más grave que los vendedores de pollo que fueron sometidos. No, no, eso mm. es un caso vandálico, ¿Se, Francia. ¿Se ese es más grave? La imagen del Señor. Eso es un caso vandálico. La imagen del Francia. Señor Porque, se puede frizar? Aunque aquellos están violentando el espacio público municipal para explotación y provecho El que está en tirando la negocio. basura para identificarlo si usted lo conoce y las autoridades ahí, ahí que asuman la responsabilidad ahí. pero ahí, las autoridades es que deben ahí. de asumir la responsabilidad de salir a buscar ese ahí, señor ahí ese mismo ese que está mirando el que está manejando usted ahí. si no está viendo es un sinvergüenza no tiene vergüenza está creando un daño a la sociedad pero esto es inconcebible inconcebible Continúa. no pero sinceramente hay, hay, hay cosas que pasan que uno se pregunta, y eso es posible. Yo creo pasa? que María Brito. Sea, ¿Qué está Brito? ¿Y eso ¿y eso pasando es por que la que mente pase? de un caballero? Y el macejo. departamento. Inmediatamente. De, de medio ambiente. De medio ambiente. Julio, hay que, yo voy a mandar inspectores para allá a averiguar eso. ¿Y eso y hay tienen que verificar. que imágenes ahí. Tiene que ponerse la sí, Julio, Julio, sí, usted sí, sí. Tiene que El Hernández debe estar diciéndolo lo mismo. Tomar las hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo. No se puede quedar así. Por otra parte, Amarante Barret. Qué sugi sencillo. Sugiere ¿eh? a Leonel desistir de sus aspiraciones no para hacerse de enfrentamiento en el PLD. ¿Y por qué una aspiración tiene que traer enfrentamiento, Amarante Baré? Usted sí es mal agradecido, caramba. Después que Se fue dignificado en ese gobierno. Después que Leonel Fernández le dio todas las oportunidades, es y ahora usted está así. ¿Pero qué malagradecido. mal agradecido? Caramba, y Eddie que seco sacudió y me dio un buen cajón, pero qué mal testimonio da usted de moca, caramba, Marán. Pero bueno. pero bueno, lleva a su hijo a diputado con los recursos de, de, de educación. De, de educación y, y, y todo, todo eso. Sánchez. Y ahora dice que... que, que es la única manera que cesa este, este enfrentamiento. Danilo se activa si Leonel se desactiva. Pero, Mira qué bonito eh, eh, No, no entiendo Yo tampoco lo entiendo Marante Vare. Porque Pero fíjate, Es él... que una aspiración no puede causar enfrentamiento Pero que no es posible si, si, se no hay democracia, que... entonces... si se cumple la constitución No hay ningún tipo de enfrentamiento Y la democracia a lo interno del PLD Para Marante cosa, es la pregunta En la forma pasiva que él lo plantea Es como si fuera un razonamiento muy lógico Descarado Pero Porque es un descarado Y además No se concibe que siendo un ciudadano con pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y aquellos que hablan de elegir y ser elegido, que adornan a Lionel y que limitan al presidente, por la condición de presidente, no a Danilo Medina, uh -huh. es que la condición de presidente, según la constitución, como freno, producto de la reforma de Danilo Medina, que fue el que la sometió, y la aprobó para él mismo, para su provecho, resulta que el que está indebidamente participando es Lionel y no él, entonces, ¿por qué no puede eh, Amarante hacerle el pedido a Danilo Medina? A Danilo Medina, para que empece el este problema. O sea, es increíble. De ahí es que está. El razonamiento, Yo estoy de acuerdo contigo. El razonamiento sí, de estas personas se le también. ha ido, aparentemente el razonamiento se le ha ido de su cabeza, porque, ok, planteamos lo siguiente: ¿quién es que tiene una situación que debe de reformar, que debe de someter acciones y para poder. Voto, para y poder permanecer. Gente. Y todo lo que conlleva, para poder permanecer en el poder. Y tenemos a un Leonel Fernández que no está. Tienes? Entonces, le el pedido y el llamado a Leonel o sea como que, que simplemente son cosas que está tú utilizando dices... los mecanismos y vías que dice la, la constitución y la ley no no hay raciocinio bueno hay un exceso por otra parte está desvirtuado ese señor por otra Muchos parte de ellos están así. Francis los evangélicos marchan en contra de la ordenanza bien hecho bien hecho como lo hizo el, 2019. El, el como lo hizo el obispo aquí que nos convocó a todos la semana pasada en un interesante Intercambio de, de, inform de, de Opinión Y muy masivo Decía, sí. Decíamos En la semana pasada de hecho, eh, Tú trataste el tema Francis Que la familia debe de empoderarse De manera contundente sí. No solo la iglesia y sus feligreses, La sociedad civil porque sí. no es un tema religioso eh, eh, Solamente Aunque hay una parte fundamental y vital sí, de, no de, de, Del enfoque de Dios Como enfrentado un sector con otro Es Pero, la razón Es un tema eh, humano eh, básicamente es un tema humano de la condición del hombre y de la mujer entonces quienes nos ven quienes escuchan sobre este tema porque hablar de equidad de género aparte de que se ve los términos como que para el común tal vez no lo conecta tanto con la realidad de lo que es en el fondo deben inmediatamente escuchen sobre esto deben de prestar atención pero mucha atención porque no estamos hablando de cualquier cosa Fulvio. mira yo te comentaba sí. que en el día de ayer yo utilicé un hashtag que se está utilizando con mis hijos no te metas, pero a la vez un video donde desglosa y describe eh, las disparidades, es decir, la incongruencia del, del plan y asumirlo como política de Estado es lo peor. Y yo he dicho que una nación no puede verse sometida a los deseos de una minoría. Y respetamos y admiro a todos aquellos que viven con su condición y solo han necesitado de alguien que de igual manera quiera compartir su vida con él o con ella y han creado un vínculo sin trastornar la sociedad. Pero este grupo lo que quiere es trastornar para crear una sociedad una, al estilo una, de ellos. Una minoría. Pero una minoría, que nació de una madre y de un hombre. Entonces ellos no pudieran existir si no fuera por no la No debieran de existir. Pero me dijo una persona, tengo la fórmula para que ellos se tranquilicen y nos dejen tranquilos. Nosotros tenemos la isla aquí cercana, ¿cómo que le llaman? Saona. Saona. Le vamos a Permitir que creen toda una ciudad con su propia constitución, con sus propias leyes y que vivan los matrimonios de los distintos géneros, se acaban, se no, pero para eso, porque ya va a llegar un momento se que exterminan. no va a haber más gente se terminan ellos. Salimos de lo Muy buen planteamiento. Porque es que no hay reproducción, no hay permanencia. No podrá ser o continuar la vida. Tú lo entendiste. Sí, sí, es sí, increíble. Se termina, se termina. Ese fue el planteamiento lo una persona ayer. Digo bueno, no, pero... hay mucha eh, iniciativa, mucha claro, creatividad Claro, porque le estamos humana. buscando la vuelta para poder hablar con ellos. Sí, por otra parte, Francia, aquí en Cenobis, bueno, donde mataron una lo... persona de un balazo en Cenobis. Pero tuviste el negocito ¿cómo es? Pero ¿eh? lo que yo te quiero dejar dicho a ti, a Carolina y a los amigos es que ese camino que conduce a ese lugar donde mataron a esa persona entre dos fines. es seguro, seguro que la policía sí. lo conoce. Pero está? Bueno, lo conoce, Francia. No hubo que decirle dónde era. Ni quiénes estaban. Fueron derechos. Miren qué, qué, qué plaza. Miren qué, qué edificio. Qué, Abierto público. Qué negocio. Miren la fundita, eh, la, las cositas, la calculadora, para Ay, bueno. la cinta. Ahí están todos los instrumentos necesarios. Para lo que ustedes saben, lo que se Todo da comercio, ahí. Miren y la fila. Miren los motores. Miren el callejón. Deben estar ahí. De esos motores deben haber, haber robado. Tenemos una llamada. Buenos días. Eso es en Zenobia. Increíble. Buen día, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen Muy día, bien, buen gracias. día, doctor. Buenos días. Lugar, pues a no hay problema, doctor. Sí, sí, oh. dígame, doctor. Si voy a... Estamos hablando aquí en Capo Fernández, Sareda, Santo Domingo. Uh -huh. Más de cinco meses que yo no veo una gota de agua cayendo en mi cisterna. ¿Pero Entonces, cómo va a ser? Que si ¿Está me... ahí en el mismo trayecto de la entrada principal? En el mismo trayecto del sol, estoy. Entonces, estamos echando un agua sucia en esos camiones, en la cisterna. Y yo quería saber, porque vinieron de aquí, de la, de aquí, de la comercial, unos uno, uno, uno, uno técnico ahí, y dicen que falta de presión. Yo no quisiera tener que esto aquí se llene de bombas, porque eso como que, que es mal, de mal gusto. Usted tiene, tiene ganas con una bomba al hombro conectando y chupando, eso, eso no se ve bien. Entonces he tratado de, de comunicarme con Juan Carlos y esa gente y no ha sido posible. No hay forma de comunicarse con ellos. Juan Carlos y Nápoles... No que a esto a la están así, van a hacer huelga. Miren, joven. No, Ahí en la segunda etapa de los pinos, en la, la calle M, en la calle que queda ver hasta la última antes del puentecito, ahí hay unas piscinas de esas que cogen miles para mí galones de agua. Piscinas de una plástica que ha hecho. Me dijo el señor, yo incluso quité una manguera en el turismo, que hay más de cinco piscinas de esa grande. ¿Por qué la Junta de Vecinos de por ahí no se meten en eso? No le llega agua, donde le llega la están desperdiciando. Que sean serios en esto. Es bueno reclamar, pero ¿por qué la comunidad no cumple? Yo pago mi agua, 750 pesos. Ellos no la pagan. Entonces, ¿cuál es el problema con nosotros que ha Muchísimas gracias y pasen buen día. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Mm. Hay una, Y en estos momentos de tanta Hay un problema de, parece ser, de mal distribución y de carga y que hemos permitido. Vamos a empezar a denunciar cuando la gente abre hueco para hacer conexiones ilegales y no la que tiene la ciudad, que es como le llega a todo el mundo, ahí empieza a tener problemas otros. Sí. Nosotros tenemos un problema grave de, de comportamiento, donde solamente queremos vivir nosotros y resolver nosotros. Ahí es entra Esa individualidad es lo que no permite que interactuemos y, y hagamos de un pensamiento donde forjemos una nación posible. Ahí entra el ordenamiento el regulamiento y, la, y la regulación a los ciudadanos. Si eh, las personas no tienen el nivel de conciencia, que saben que no hay agua, y bueno, pues la desperdician y utilizan y abren piscinas, entonces ahí deben entrar la, las autoridades para decir, mira, hay escasez, tú no puedes tener cinco piscinas ahí desperdiciando, y todo lo que tiene que ver con el orden, con el régimen de consecuencia, pero yo creo que eso es eh, eh, un sistema para que todo el mundo esté por su cuenta aquí, o sea, en todos los niveles. Mira, definitivamente aquí hay problemas. Ahí mencionaron un nombre de lo que atraparon, a, a, a, eh, la policía tiene detenido, eh, de haber herido a un menor. Ah, Está... Sí en Central Gómez de la Cruz de 19 años, residente del sector Manhattan, y yorky José hilario de 20 años, residente en Victor valle y está prófugo uno que tenía la policía el otro día, ¿cómo es que se eh, llama? Preso y lo? garata, garata. ¿qué dijo que garata? Pero eso Míralo es ahí. Ah, ¿pero entonces? Y entonces. Eso es fijo. Y entonces. Re que ya lo tenía incluso Olivencia había dado. Eh, esa nota a la prensa lo soltaron. Pero anda anda prófugo de, de otro hecho en ah, eso es que no lo vamos a pasar. Bueno. Vámonos a una pausa, en breve volvemos, hay más aquí en breve yo quiero dar. Continuamos en su espacio de mañana y tenemos a propósito de salud, de medio ambiente, de regulación. Un interesante reportaje sobre la situación del mercado municipal. Vamos nosotros a presentárselo a ustedes y luego haremos algunos comentarios al respecto. Nosotros eh, en principio, en parte de las informaciones, y de hecho íbamos a tratar este tema, en lo que sí. tiene que ver con el aspecto medio ambiente en nuestro país y a nivel local, yéndonos más cerca, eh, los órganos reguladores, medio ambiente, policía, procuraduría, todos los que tienen que intervenir, deben de asumir, asumir un rol más contundente. Al parecer, eh, la gente entiende que el tema basura, el tema salud, el tema alimentos que consumimos, que consume todo un pueblo, porque a través del mercado es que llegan los colmados y a las diferentes personas una gran eh, parte o eh, una parte importante de la población sale del mercado municipal. Sumado a esto entonces todo lo que se presenta a lo interno del mismo, las condiciones en que se trabajan, quienes ejercen la parte laboral ahí que a veces entendemos que no, no es posible llegarse a ningún tipo de acuerdo. Tenemos también la situación o propuestas o iniciativas de cambio que en un principio la alcaldía pues buscaba y, y que prometió resolver en relación al mercado y que no ha sido posible. Vamos a escuchar eh, las, las informaciones. No no no no no, no, no, no, no, no tiene que ver, ¿quién le quiere? Decía hacia el comentario, que ha sido difícil poder llegar a acuerdo con los ciudadanos que ejercen la parte laboral en el mercado? No sabemos qué, qué, qué es lo que ha pasado utilizas, para poder de lograr un acuerdo. ¿Cuál es el espacio que tú utilizas? Cuando tú estás vendiendo los pollos, vemos que tú estás vendiendo ahora en boca sea, ¿cuál es el espacio que tú utilizas cuando va a vender? Este pasito, hermana se no coge para allá para, para, para la calle? No. Ya. Y, por ejemplo, eh, el alcalde ha hablado con ustedes, se ha puesto de acuerdo no viene, con ustedes. Ese eh, no, no viene se desgraciado. No viene. No viene. Pero en caso de. ¿Ustedes estarían dispuestos a, a colocarse en otro lugar? Claro. Si se llega si a un acuerdo. Llega a un acuerdo. ¿Y el joven qué dice? De, de, de, de... La madre de los huevos caba... ¿Cuáles ¿Cuál, cuál son los polleros? Sí, eh, no los he Muy bien. Ay, no no lo no lo Ay, ¿Cómo es Muy Es ¿Cómo es? Que no lo pasan. con están? Cuando están a Dígame caballero, ¿usted vende sí, pollo aquí también? Sí, aquí que yo me busco o sea, mi comida. Aquí, donde está esa mesa está esa ahí. Mesa, mesa, ahí ¿eh? ¿Qué es lo que sucede ahora mismo con la alcaldía de aquí? La alcaldía nos prometió a nosotros que iba a ser un, un mercado de dos plantas. Aquí. Ajá, y que iba a reubicar y a uno... Y que iba a faltar la Sí, cara. sí. Y este. que iba, usted sabe, de que a, a limpiar el Cuando mercado. Buscando a lo primero, usted sabe. Pero después que él ganó... No... Es más, nunca ha pasado por el mercado. Una pregunta, ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a reubicarse en otra zona. Bueno, si nos reubica, que ahí diga, vea, ahí es que usted va a estar ahí, que no sea en el pasillo, como él vino y nos dejó ahí a gente. Ahora lo que ha hecho que gusto aquí, nomás. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no en el pasillo? O ¿Sabe usted? En el pasillo, ahí metió todas las aulas para adentro. Dije, ¿qué? ¿Tú sabes que la gente no va a entrar para allá adentro? Yeah. Porque para allá no hay espacio y no hay agua. Entonces, dónde sería que ustedes quisieran que los reubiquen? Ellos iban o sea, a lo que le a Adentro, adentro. Y ahí dio, él, él, él, él prometió para limpiar el mercado que iba a ser un mercado de dos plantas. Y él no ha pasado por aquí Manuel. Y entonces nosotros ver? ahí que nosotros hemos estado traba, trabajando todo el tiempo. Una pregunta, ¿lo han notificado ustedes para, para, para no estar aquí en esta zona? Pues, no, María Brito no tiene ahí. Puso unos papeles, unos expedientes, como si nosotros fuéramos ladrones. Entiendo, entiendo. Pero, eh, entonces, por ejemplo, que, con, relación, con relación a la pluma y eso, ¿qué están ustedes no, porque haciendo? porque la pluma. Ustedes la recogen la pluma. Nosotros la recogemos, allá atrás la pelamos. Y eso la llevamos el camión, en saco. Ya. Como botan toda la pluma de, de toda esta pollera. O sea que ustedes usted están dispuestos a reubicarse en caso de si eso. El... Los... Pero él no se ha reunido los... con el. el alcalde caso... no se ha reunido con ustedes. Que no. Metido, no. Y el, que administra... eh... el ministrador quedó en un acuerdo con María Brito. Ajá, ¿cuál fue el acuerdo? Un acuerdo de que, que venía a limpiar los callejones, a sacar todas esas jaulas de ahí, de que para posicionarnos los gallineros. Pero ellos no vino y no hicieron nada. Sí, Papá vicio, ¿sí no. suelto sí, saben de mal aquí. Estamos, Lo tuyo es medio de esto. Están amantando la gallina. Hey, uh... Entonces no, no llegaron a un acuerdo. No, o sea, no. llegamos no me acuerdo porque ahí no vino, ellos lo que quieren es someternos y nosotros trabajar. ¿A quién fue que le llevaron los pollos el día que vinieron? La... A mí, te llevaron? ¿Cuántos pollos te llevaron? 70. ¿70 pollos? ¿Y cuánto perdiste ahí? Gallinita. Ay, Dios, ahí era el valor como de 10, 1625. ¿Y no te lo pagaron? No, ni te, eh, la, ni te eh, la devolvieron. Ellos no nos pagamos gallina, nosotros. ¿Y tú no sabes qué hicieron ah, con la gallina? ¿Qué hicieron, la gallina? ¿Eh? ¿Qué hicieron con la gallina? ¿Eh? ¿Qué hicieron con la gallina? Ellos dicen que se la dieron di que a la vaina de, de tan los viejitos. Se la también. comieron, se la comieron. ¿Cómo que se llama eso? Pobres. Eh, los ganesnos la verdad es que ¿Qué? para mí Yo. han fracasado nueva vez Yo quiero decir algo, en la organización del, ayun del mercado eh. hace tiempo quien les habla sometió lo que se llama la reforma a la administración del mercado que conlleva la integración de los sectores y autoridades que corresponden, pero con un sentido de que la autoridad la tiene el ayuntamiento. Que el que está en condiciones de explotación y comercio tiene que ajustar su actividad a las reglas y normas que establece el ayuntamiento, no la que ellos decidan. Que lo que ha pasado ahí es que han permitido que el ayuntamiento prácticamente sea despojado y se haya creado una especie de vínculo casi de derechos que son intocables ¿no hay un derecho no? adquirido? No. está por encima? Eh... pero claro, porque es que tú tienes una, una condición de arrendatario y eso no genera derechos adquiridos más que el, el vínculo mientras exista ese arrendamiento lo que ha faltado es que tenga términos lo que ha faltado es que tenga términos ahora bien por el modo desordenado que se ha permitido que se haga la vida en el mercado, no de Alex Díaz. se arrastra de todos los claro. gobiernos municipales y por eso tenemos hoy una bomba de tiempo en salud, en demografía, en seguridad, en medio ambiente. Y en administración, porque eso ha servido también para que individuos vivan de la, de, de, del rentismo sí. que pagan muchos y por lo cual se le permitía, un pendejo iba y cobraba, y le permitía que se pusiera en una quinita en la misma acera. A raíz de esta problemática existente, que no es desde ahora, y como bien puntualizas, Mira lo la, pregunta, ahí, la pregunta que se hace aquí es, ¿cuál es la manera, eh, o cuál es la visión que tiene a través de la alcaldía? Estamos en el 2019, le quedan eh, al alcalde o, un mes, eh, en agosto entrega. Entonces, no. En, fe, en, ma, en abril del en, en año que viene. En abril del año que viene. Si estamos en junio, ¿Junio? En, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ocho, ocho mes, meses. Casi ocho meses. Tenemos las presentaciones ahí de, de la segunda parte de la entrevista. Hey, aquí. aquí ponen otra mesa por la mañana, ahí ven. Que por aquí no hay espacio para la gente entrar. Mira cómo está eso, ven que no hay espacio ni para la gente pasar por ahí, ¿ve? Dale para acá, ve. Mire, yo lo que local hago vacío, ahí ve. Eso no está haciendo nada, okay Ok, ok, estos locales que están aquí, ¿de quién son? Vacío está eso, y eso del mercado, ve. Están vacíos tú no sabes de quién son? No, no sabe, y con lo que tiene que venir a baratar es esto. Y que nos meten pedazo de eso, y ahí. cuánto polleros hay afuera? vea Ahí vaina está sucia. ¡Ey! Aquí está sucia. Ahí cabemos todo, mira. Y eso tienen pollera allá afuera. Oye. Dos cales tienen. Ahí cabemos todo lo que trabaja. Dale para acá, dale para acá, venga, dale para acá. Todo lo que trabajamos para mí. Ey, ya 40, Willy, a eso. Sí, Ahí la otra, el cacho. Ey, dale para acá. aquí. ¿Y estos pollos de quién son? Sí, ¿Estos pollos que están aquí? ¿Son de ¿Eh? ustedes? Sí, ah, de nosotros. Ah, ven, cachito, Dale para acá, ven, no para acá, ven. Eso de jaula que no la están usando, que el, el ministrador <risa> dijo que iba a venir a sacar y dijeron, esa, esa jaula la la que, la... que iban a limpiar, oye, los requejadores de basura si no le pagan, no botan la basura." ¿Cómo así? Aquí adentro. Aquí no, la pluma, ve, y la basura después tú bailas así. así. y no la botas. si uno lo bota, le da Pero el visita. camión no viene aquí cada No. Los que recogen basura no hacen ningún trabajo, porque que va basura, ve. ve. Eso es basura, ven a ver, ve. Ve, ve Ve, un no creo que estoy para acá. No me ve, me medio ambiente, ve. Eso es que hacen pipí ahí, ve. ¿Qué es eso? Eso es. Es miau, miau, eso es miau, ve. Miau, ve, ve, eso es gusano, que es ahí, ve. Chantísimo. Ve, ahí vienen también, a hacer pipí, ve. Ve la basura, ve. Mira tú aquella basura, ve, ve, ve, pasa el video a esa zanja así, ve, porque si medio ambiente viene a trabajar, ve, mira cuánta basura hay ¿ve? ahí, ve. Pero ¿ve? cuando ellos vienen, ellos no entran para casa, o cuando ellos vienen a hacerlo, a la, la que vienen a hacerlo, no, el, a hacerlo yo, trabajo, no entran día para adelante Nosotros todos los días barramos Agarré y limpiamos eso, a los trabajadores a mí. Dios ahí mío. estamos viendo las condiciones por lo pronto, del mercado el mercader no hizo una descripción Mira, y hay bastantes locales vacíos sí, sí, sí, sí, y sí. cuando preguntaba eh, el productor el, de quién era el local esos locales son del ayuntamiento eso es propiedad del ayuntamiento Ahora el que no lo esté usando, el ayuntamiento por ley tiene que expropiar, es decir cancelar ese contrato si es que lo tiene lo tienen alquilado pero que tampoco se admite en la ley claro. que haya sub. Alquilar, porque Vamos tú eres una un arrendatario. Buenos días. ¿Buen tú no, días eres propietario. ¿tú sí. Muy bien, gracias. Ahora el profesor Pacheco. Pacheco. Aunque estoy jubilado, pero. Profesor. Sos... ¿Usted es profesor Mira, ¿sí? El asunto que está sucediendo, tal como decía Francis, ha sido culpa de los diferentes gobiernos municipales: el abandono, la putrefacción y toda esa inmundicia que hay ahí. Porque los ayuntamientos solamente se han ocupado aquí en este país a vivir del presupuesto que pagamos el pueblo y no gerencian la política municipal a favor de los municipios que somos nosotros. Entonces, ahí hay personas que han hecho inversiones, inversiones hasta de millones de pesos, habilitando locales, pero eso es propiedad del ayuntamiento desde el punto de vista legal. Ahora bien. ¿Tiene el ayuntamiento el control de eso? No. Y el estado de insalubridad y de peligro, ese poco de contaminación, no solamente es responsable de ayuntamiento, sino el medio ambiente y el Ministerio de Salud Pública. porque es un problema de salud pública eso? Mira, mira qué imagen hay ahí. Por ejemplo, yo últimamente tengo más de cinco años que yo no compro pollo. porque yo no voy a enfermarme sabiendo que no puedo morir? Entonces, esas son de las cosas... Que nosotros lo debemos luchar aquí. Y esto ya no es un problema de partido, Saben, yo soy del PLD, pero mi población y mi salud está por encima de todo el mundo, porque sí. ellos no piensan en el mundo. Entonces es. es ahí que nosotros debemos hacer una gran cruzada para tratar de que esa situación lo enfrente a los que están ahí. Y uh, si tú me permites, no sé si podría, no. con relación a la deuda que estaba hablando Fulvio, uh -huh. que eso es tétrico. Esta situación que hay de la deuda eterna y la diplomanía. Es cierto, en educación no cabe un, un cubículo más en ningún espacio. ¿Y qué te parece Yo, que han tenido que proponer la, la, los pero, concursos? Porque parece ser que el nivel de, de los que. De los maestros, o sea, no, fue muy mínimo. Fueron a la oposición, no rindió, no generó oportunidad. Bueno, según la ADP que participa y debe participar, es que lo que le salía a los postulantes era desde el punto de vista empresarial en la pregunta, porque es que todo lo han comercializado. Entonces, no combinaban o no caían en lo que es, lo, para lo que ellos se prepararon. Ahí Entonces, de ahí bien. vino el problema. Pero además, esto se llama falta de planificación, Francis. ¿Entiendes? Falta de planificación porque se entiende que si van a hacer un instrumento de evaluación, ¿verdad? Si sí. Y está el sindicato y está el ministerio, deben planificar qué es. ¿A la luz de qué? De desarrollo de los contenidos curriculares. ¿Entiendes? Sí. Entonces hay un divorcio entre lo que se va a aplicar en las aulas y lo que ellos quieren que los maestros sean. Ese es el punto que hay porque el 4% solamente ha servido para hacer negocio. Ajá, para hacer es... negocio, práctico y política, gracias muchísimas, gracias, gracias, muchísimas gracias, volviendo al tema del mercado señores, que es un tema que nos ataña a todos y nos tiene que eh, importar a todo ahí se necesitan inversiones serias ahí se necesita un plan serio porque eso hay que hacerlo de nuevo entero eso colapsó, eso no sirve ahí se han ido con salud pública con medio ambiente, con procuraduría y se han levantado, se le ha dado eh, notificaciones a todos ellos. Se ha limpiado eso. Toda la semana va a la brigada a limpiarlo. Y vuelven ellos mismos y lo ensucian. Especialmente los polleros. Y todos esos inbornales lo tapan con, con pollo muerto, con pluma, con toda la porquería del Así mundo. Mismo está llegando allá a la cloaca. Y todo eso... Vuelven otra vez y lo hacen. Mira, mira, mira, Dios. Mío. Eso simplemente no sirve. Eso es una sociedad. suciedad un foco de contaminación. Eso es lo que estamos comiendo, Fulvio. Eso es una porquería llena de cucarachas y gusanos y hediondez. Y el olor no sale por la pantalla. Eso es nuevo es que hay que hacerlo, nuevo bueno. entero. Dios mío. Bueno, señores, ya hemos llegado al final del, de este día. En cuanto al espacio y sí. al programa. De mañana, de 7 a 9, ya mañana será otro día. Dios mediante, nos reencontramos. Carolina. Francis Fulvio, amigos televidentes, estas han sido las informaciones y comentarios de hoy. Usted se puede ir a elaborar bien informado. Buenos días. Buenos días.